En nuestro espacio creativo de arte y manualidades con nuestra profe Ceci En el ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos, nos alegramos de tenerte por acá con una nueva propuesta para que ustedes puedan hacer desde sus casas. Y ya veo que el protagonista es un maldecito del cine, de por oro. Exacto. Mira qué bueno, ah, me encanta. encanta. Lo vamos a transformar en, en ese sexto. Un sexto, sí, en realidad. La propuesta, por ser la semana de la primavera, es eh, aprender a estampar flores y demás. Ah, me encanta! Lo podemos hacer sobre tela, sobre madera, sobre plástico. Hoy lo vamos a hacer sobre tela. Perfecto. Que de hecho, aparte de hacer lo que vamos a hacer, podemos estampar bolsos, almohadones, Acolchado, lo que se nos ocurra Excelente, ¿Sí? si te parece desde ya sé si vamos a compartir la plaquita de todos los materiales Para que desde casa vayan tomando nota, qué es lo que necesitan Si lo tienen, si necesitan salir a comprar algo para tener en cuenta y hacer este cesto primaveral Un balde de pororó, lienzo, hilo, puntilla, pintura latiza, pinturas acrílicas Sellos de goma eva, rodillo, tijera y pistola de silicona Bien Acá estamos, miren Ahí estamos Sellitos de goma eva, Ajá. sí, que estos obviamente se consiguen en las artísticas Perfecto Vamos a tomar un rodillito, lo vamos a cargar bien, bien Lo hacemos caminar, nosotros decimos, sobre bien. la bandejita para que quede bien impermeabilizado con pintura Ponemos la pintura de esta forma en el sellito ¿Qué tipo de pintura Pintura es, acrílica, perfecto. perdón, sí, pintura acrílica Podemos usar pintura acrílica, podemos usar pintura latiza Ajá uh -huh. ¿Sí? Sobre tela, pintura acrílica, pintura de tela, pintura latiza y sobre otras eh, superficies, pintura acrílica. Perfecto. Me gustaría, bueno, que vayan mirando eh, cómo va quedando. Uh -huh. Fíjense que yo lo puedo usar una vez que quede bien intenso y otra vez que quede más tenue. Uh -huh. Claro. Como para ir haciendo eh, diferentes, eh, uh -huh. digamos, intensidades en la tela. Uh -huh. Bien. Eso sería hacerlo, digamos, de un solo color. Pero también tengo la posibilidad de hacer dos colores. Muy Entonces, bien. ¿yo qué hago? Pongo dos colores en mi bandejita, ¿sí? Entonces, ahora empiezo a caminar el rodillo de esta Ajá, forma. Mezclando. Claro, para que se me integren los colores, así. Pero más bien miti, -miti ¿o no? Miti-miti, claro. Perfecto. O como les guste. Claro. Pueden poner hasta tres colores. Uh -huh. okay. ¿Sí? Y de esta forma, miren, vamos a estampar, en este caso, la florcita. Bien. No importa que ya sea un color previamente que hemos usado, ¿no? No importa. No, no, en real, no desprende. En realidad los sellitos se lavan bien, pero como yo lo usé con tintas, me queda teñido. Ajá. Si lo usamos con acrílico, lo lavamos bien con un cepillito de dientes. Y sale. Y agua fría. No usen agua caliente porque a veces, como vienen pegados con silicona, se nos puede ablandar y se uh -huh. nos despegan. Claro. Perfecto. Cepillito de diente, detergente y los lavamos, ¿sí? Vamos. Bien. Ahí Vamos bonito! está bueno. Podemos hacer así, le podemos pintar las hojitas a este también, claro. ¿sí? Y estampamos. Está buenísimo. Fíjense, lo podemos hacer más tenue, como más nos guste y los colores que uno quiera, ¿sí? Perfecto. Bien. Ahora lo que yo les voy a enseñar es hacer la funda de nuestro balde. ¿Sí? ¿Sí? de por oro de ¿Sí? <risa> Que no lo tiren, no lo tienen que tirar Bien, lo primero que tienen que hacer es tomar ¿sí? el diámetro, el cual lo vamos a marcar en una telita La tela Ajá. que yo estoy usando es lienzo en okay. este caso sí. Entonces vamos a tomar el diámetro, lo vamos a marcar sí. en la tela De la base, Ceci, perdón, no de, de la, la apertura De la base, ahora okay. les explico, sí, de la base Ahí está Marcamos y cortamos medio centímetro más grande para poder pegarlo uh -huh. ¿Sí? Y después, con un centímetro, lo que vamos a hacer, vamos a correr un poquito. Sí, yo le, le hago espacio. Lo que vamos a hacer es tomar el diámetro más grande, uh -huh. ¿sí? Y la altura. Entonces ahí vamos a cortar la tela. De la altura, 5 centímetros o 6 centímetros más, porque después lo tenemos que dar vuelta. Claro. ¿Sí? Y vamos a tomar el diámetro, que este creo que tiene algo de 70. Bien. Ustedes después lo van a hacer de acuerdo a lo que quieran hacerle una funda, Seguro. porque se lo pueden hacer a baldes de pintura, a latas de leche. Claro. Pueden utilizar un montón de cosas. Tal cual. ¿Estamos? Bien. Una vez que tenemos esto, que yo miren, yo ya lo tengo estampadito y demás. Perfecto. Vamos a dividir esto en cuatro partes. Bien. Cuartos. Y nuestra tela, que es la que va alrededor, la vamos a dividir en cuatro partes también. Uh -huh. Pero fíjense, la base es más chica que la boca. Claro. Sí. Entonces, me va a quedar grande la tela para yo pegarla alrededor de Exacto. este círculo. Entonces, lo que tengo que hacer entre marca y marca, yo hago un doblez más o menos de 2 centímetros. En Bien. este caso, porque a mí me da esa medida. Nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Y más o menos calcularle, de acuerdo Bien. al diámetro de... Pegamos con pistolita Bien, si no tengo la pistolita Con silicona fría Silicona fría sí, también va también Perfecto. va Perfecto Bien, yo ahí pegué, ¿sí? Bien Ahora, ¿qué hacemos? Yo ya tengo las cuatro pegadas porque me traje el paso adelantado Sí Bien. Pegué, pegué, pegué, pegué Ahora, vamos a poner la estampa para el lado de adentro okay. Y vamos a pegar todo el borde Lo unimos Lo unimos Bien De esta forma Ahí va Ahí está, cerramos como una suerte de cilindro Cerramos, que nos quede claro Un cilindro, ahí Y usamos la pistolita, guarda porque La pistolita chicos, pega perfecto esta Claro, queda una vez que sellado. pegamos, ya está Sí, ya está, ya está, <risas> listo Es instantáneo, por eso que por ahí a mí me gusta más utilizarlo Bien. Y una vez que ya tenemos el cilindro Damos vuelta, que nos uh -huh. quede por el lado del derecho el estampado, por el lado de revés ahí y buscamos nuestras marquitas. ¿Sí? Las tengo del otro lado. Perdón. Las marquitas. Sí. Y vamos pegando. Marquita Así, con marquita. Todo alrededor de nuestro círculo. Perfecto. Pegamos, pegamos, pegamos y miren cómo nos va a quedar. Yo acá ya tengo uno terminado. Ahí está. Tenemos muchos materiales, entonces, miren, ya está todo está. pegadito. Claro, ya ah, o sea, tenemos la bolsita. La bolsita. ¿Qué hacemos? Así como está, sí. la introducimos uh -huh. en el cesto y de esta forma nos queda que ya tenemos. nuestra bolsita. ¡Qué bueno! No, me, me encantó. ¿Y después ¿Qué por fuera decorar? Sí, después por fuera les cuento. Este, en este caso, lo sí. pinté con pintura a la tiza. Bien. Sí, porque como es plástico, la pintura a la tiza se adhiere perfectamente uh -huh. bien. En este le pegué una rejilla de la cocina Mira, ah, no parece, no parece. mire, la rejilla que usamos en la cocina Como sí. para que me quede así como claro. Un con enrejadito, y con, ¿sí? que la con una textura sí, Primero sí. Lo, esto se pega con cola vinílica Ok Pincelamos con cola vinílica Pegamos toda la rejilla y luego volvemos a pincelar Con cola vinílica, fíjense okay. cómo queda de duro Sí, eh Parece como de, de plástico claro. sí, sí, sí, Y luego lo pintamos con pintura a la tiza Bárbaro ¿Sí? Perfecto lo que sí les voy a recomendar, que en este caso, este recipiente no lo usemos en lugares húmedos, como por ejemplo el baño o la claro, cocina, claro. Uh -huh. porque al ser de cartón se nos puede Va a arruin ceder, claro. arruinar. Uh -huh. Pero sí, si utilizamos plástico o lata, demás, lo podemos usar tranquilamente en la cocina. Perfecto. Eh, y otra cosa eh, que les quería decir es, eh, se me fue de la cabeza, pero bueno. Ah, que podemos decorar con, mires hilos, lanas, sí. puntillas... Eh, hilo de yute Todo pegado con la de misma todo. pistolita O con la silicona fría Mira, cómo queda Qué buena idea Me Al, encantó. ¿Alguna otra duda? vino, acá le pusiste un voladito también Ahí le puse un voladito Ajá. Otra cosa Eso es lo que les iba a decir Si nosotros yo en, este, yo en este caso lo pegué Lo dejé fijo Ah, bien Pero si nosotros queremos lavarlo Lo que podemos hacer Es pegar abrojo brojo Ah, mm. y abrojo acá, sí, con la misma silic eh, silicona uh -huh. caliente. Entonces lo adherimos y lo podemos sacarlo para lavar. Perfecto. Qué, Qué más a Tenemos todo ahí. Todo. Para reciclar este balde de pororó Que usualmente salimos del cine y Termina en la basura No, llévatelo a tu casa Lo lavas bien Y haces un cesto precioso Como el que nos propone Ceci Para el día de hoy Si les parece Volvemos a compartir allí La plaquita de materiales Para que tomes nota Necesitas el balde de pororó O como nos decía la Ceci Una lata Balde de pintura Lo que tengas sí. Lienzo Hilo Puntilla Pintura latiza Pinturas acrílicas Sellos de goma eva Que los puedes conseguir En cualquier artística Incluso en la tuya Ceci también Sí, sí una gran variedad Perfecto, Mercado de Arte MZA De esa manera lo encuentran para conseguir los que más les gusten Rodillos, tijera y pistola de silicona O si no, silicona fría si no la tenés Sí, perfecto Lo podemos usar también para poner medias Ah, claro, bueno, eh, en el placar, para poner... Eh... Sí, se me ocurre cosas del baño, como los maquillajes, crema... Sí, pero acordate que en el baño así. usamos un ah, claro, recipiente que bueno, no, en que el no se pero En, en el, el, el dormitorio, viste que tenés ahí las tocadoras, Las rollitas con... para las mujeres, eh, que... tal cual las cosas íntimas. Ay, wow, Está buenísimo. Un eh, montón me de encanta. cosas. En la cocina, el film y el aluminio, todas esas cosas que usamos para cocinar. Tal cual. Muy así que le podemos dar muchos usos. Nos encantó. Gracias, Ceci, por acercarnos estas propuestas. Gracias a